que no es tan relacionado a lo que están acostumbrados a ver en mi canal que es como temas de mi vida como fan acá en Corea o como temas de K-Pop o cosas así Creo que el día de hoy vamos a retomar algunos de los temas sociales que he tratado a veces en mi canal y el día de hoy quiero hacer referencia a un tema que no solamente está afectando a Corea sino también a toda gran parte del mundo Siempre trato un poco de mantener la calma de, de no... Si, si se fijan en mis redes sociales, no he hablado mucho del tema porque creo que hay que ser sumamente responsable con esto. Sobre todo nosotros que estamos en estas plataformas, no deberíamos estar quizás generando como más miedo o generando más pánico. Pero sí es importante, siento yo, que es mantener la precaución, mantener medidas de, de precaución el coronavirus el coronavirus es un virus que se transmite de humano a humano por eh, el contacto el coronavirus al salir de una persona puede mantenerse en la superficie o puede fácilmente ingresar al cuerpo de otra persona de manera muy eh, fácil eh, hace dos semanas atrás, yo recuerdo que estaba acá en Corea con unas amigas y empezamos a ver cómo el tema del coronavirus fue evolucionando de poco a poco, hoy Obviamente, muchos sabrán, esto se generó en China, específicamente en la ciudad de Wuhan. Y esto fue incrementando y se fue expandiendo primero a gran parte de Asia, para luego terminar en algunas otras partes del mundo donde uh, ya está un poco más controlado. Pero, en los últimos tres días, acá en Corea han habido muchos casos que han surgido. No son pocos, porque día están aumentando casi 100, 110 casos, cosa que es mucho y Corea pasó de ser el sexto país con mayor contagiados a ser el número 2. La gente obviamente empezó a comprar mascarillas, hay que usar unas mascarillas especiales para poder eh, protegerse de este virus. Yo no soy doctor, no tengo todos los tecnicismos que tengo que referirme a esto, pero lo poco que pude eh, conversar con algunas amigas que me pudieron ayudar con el tema, eh, existen estas mascarillas que son las mascarillas KF94, que son las ideales para poder eh, protegerse cuando uno sale al exterior y tiene contacto con otras personas. Estas mascarillas, a diferencia de las demás, tienen una tecnología que son mucho más cobertoras y hacen que el virus sea mucho más difícil, que pueda penetrar y pueda finalmente eh, introducirse al cuerpo de una persona por la vía eh, respiratoria. Eh, estas mascarillas, eh, si bien... Eh, te protegen todo lo que son las vías respiratorias para poder evitar eh ser contagiado, se me olvidó hacer un punto súper importante, estas máscaras tienen la duración aproximada de 12 horas, no es una mascarilla que se puede usar 2, 3, 4 días esta mascarilla durante ese periodo máximo uno tiene que deshacerse de la mascarilla de la manera más higiénica posible y arrojándola a un lugar que obviamente no vaya a tener contacto con otras personas, lo ideal sería quizás ponerla en una bolsa o en hartas bolsas y botarla para que otra persona tampoco pueda correr el mismo riesgo, si en el caso en que tú puedas ponerte esta mascarilla por 6 horas cambiártela y obviamente después eh, ponerte otra también sería bueno porque eh, si bien tienen una duración de 12 horas por lo que dicen eh, lo ideal también sería estárselas cambiando cada ciertas horas también es súper importante acompañar esto eh, lo digo también por las cosas que he leído insisto no soy un experto en el tema pero también se tiene que acompañar de siempre estarse lavando las manos yo compré este alcohol gel es alcohol que me estoy lavando las manos eh, frecuentemente sobre todo cuando estoy en lugares públicos el alcohol gel, lo ideal sería hacerlo cada una hora si uno está afuera en un lugar público Todo casi 10, 11 dólares, también está súper caro El problema que existe acá en Corea del Sur actualmente es que las mascarillas están agotadas Tú vas a una tienda y preguntas por mask y te dicen así como punchol, como que se fueron, nagasó, todo se fue Y fue como, uh, ¿qué hago yo ahora? Entonces hace dos semanas recuerdo Quise comprar mascarillas, sí, eh, estaban agotadas en todas partes y encontré en una página de internet y el precio, eh, habían subido las mascarillas casi 3, 4 veces el valor del precio y el día de hoy están a cinco veces el valor original de originalmente costar un dólar, empezaron a costar tres dólares. Esa es la diferencia, y el día de hoy una mascarilla en internet la pueden encontrar a casi 5 dólares y Eso no es algo que me ponga contento en lo absoluto Finalmente eh, llegaron más stock El precio de las mascarillas no eh, bajó lo suficiente Seguían estando lo suficientemente caras Cuando recién partió este virus eh, me, me tocó ver de que Corea estuvo muy bien preparado en esto Al tiro en todos los lugares de, de concurrencia pública eh, A la entrada habían como unos unos un dispositivos como unas cámaras especiales donde te tomaba la temperatura y si tú tenías arriba de cierta temperatura tú no podías ingresar a ese recinto por ejemplo si tú te subes a las micro o si, si tú tomas el metro etcétera etcétera siempre hay alcohol gel entonces te puede estar lavando las manos constantemente y tomando las medidas y precauciones del caso cada vez que ha habido un caso eh, se rastrea ese, a, ese, a ese paciente y se ve por todos los lugares de, por donde todos los lugares donde ese paciente estuvo y en todos los lugares donde ese paciente estuvo, eh, hay un despliegue, un equipo que va y desinfecta y eh, esteriliza, no sé si es la palabra también como adecuada, pero eh, deja ese lugar como desinfectado para que pueda seguir siendo usado obviamente lo clausuran y no se puede usar durante harto tiempo porque obviamente los químicos que deben usar para eso deben ser muy fuertes pero básicamente es eso eh, lo que me ha tocado ver El tema que pasó ahora en Corea en los últimos tres días eh, fue un poco como choqueante en el fondo porque no sé si ustedes han oído hablar, pero hubo una persona en Daegu que es una ciudad que está al sur de Seúl, tenía el coronavirus y que esto se fue propagando de manera muy rápida por toda eh, la ciudad de Debu El día de hoy alcanzar, si es que mal no equivoco, más de 100 casos solamente de un día a otro O sea, fueron muchos casos A mí, en lo personal, nunca me, nunca me había tocado vivir como un virus Yo sé que muchas veces ha, han existido como por ejemplo la gripe aviar o la fiebre porcina O todo esto, ¿cómo se llama, virus que han sido también de nivel mundial Y que también han causado eh, mucho estrago No sé si la letalidad de este virus se sea tanto, tengo entendido que la población más riesgosa de poder eh, sufrir un, un efecto mayor es la gente de la tercera edad o muy, muy, muy, muy niños. Se han cancelado muchos conciertos de K-Pop acá en Corea. Se canceló el SBS Super Concert que se iba a hacer en Daegu Se decidió cancelar ese concierto, ese concierto ya eh, no, no se tiene fecha hasta nuevo aviso Les digo a todas las personas también que están acá en Corea del Sur o que pretenden venir a Corea del Sur Yo no soy quien para decirles hagan o no hagan un viaje, en este caso eh, es el criterio de cada persona el que tiene que eh, ...determinar lo que ustedes tengan o no tengan que hacer. Pero siempre tienen que tomar las medidas y las precauciones de lo, los casos, etcétera, etcétera. Los aeropuertos generalmente son lugares que son más riesgosos para poder contagiarte de algún virus porque obviamente transita mucha gente hay mucha gente que viene de otros países que sale a otros países olvidaba decir también que les voy a dejar acá abajo en, en la descripción del video les voy a dejar dos links uno es el contador de casos a nivel mundial que yo utilizo para ir viendo cuántos casos van aumentando en Corea día a día y si se fijan en la parte de abajo ellos ponen la fuente de donde van actualizando esa información y la fuente que ellos ponen son links directo a medios oficiales o a fundamentales Que son oficiales Entonces no es una página así como que uno diga fake Porque todos los datos uno los puede comprobar Después abajo en la misma fuente Con la misma información que ellos van entregando La segunda eh, página que les voy a dejar acá abajo en la descripción Es una página que te muestra eh, los, Las rutas que han tenido los pacientes que han sido detectados con el coronavirus acá en Corea del Sur y te muestra los lugares por los cuales esa persona ha pasado no sé si sea muy buena idea verla, o sea, lo es para tomar las medidas y las precauciones del caso pero por ejemplo me tocó ver de que a dos calles de acá hay un hospital y hubo un paciente en ese hospital créanme que si una persona ingresa a un hospital con coronavirus no va a salir a la calle haciendo una vida normal y obviamente no es que lo manden en, así como ah ándate que caminando al hospital, no, sino que hay todo un operativo que se hace especializado así que no es que yo ande así como oh por dios, aquí a dos calles hubo un caso de coronavirus eh, no, no es mi caso, así que eh, como les digo siempre manteniendo las precauciones y las medidas del, del caso así que esa, esa página también es súper buena para ir viendo eh, como por dónde los casos anduvieron eh, necesito tener más precaución, se entiende se entiende que para eso es y en ninguna forma. Obviamente, hay gente que se lo puede tomar como más, como no, pero no es la idea. No es la idea así. Bueno, la finalidad de este video básicamente fue para poder informarles un poco cómo yo viví el tema acá en Corea del Sur. Son cosas que les quiero contar porque si ustedes están planeando venir a Corea o a Asia o a planear un viaje a cualquier parte del mundo dentro de estos próximos días, está siendo súper difícil acceder desde acá a estos tipos de insumos, por ende si usted, si usted tiene que viajar estrictamente, eh, poder conseguir in esos insumos desde su país donde probablemente quizás sea más fácil conseguirlo, eh, también es un consejo que me gustaría poder darles por ningún motivo estoy queriendo hacer este video para eh, alarmar o generar clickbait o para poder así generar así como caos porque siento que esas cosas no sirven en este tipo de situaciones, uno como figura entre comillas de eh, youtube o de público etcétera, etcétera, no debiese generar más miedo, no debiese generar más preocupación, pero sí debiese generar quizás conciencia, yo creo que esa es la palabra que quiero utilizar, conciencia. De saber de que esta es la situación, estas son las, las herramientas con las que contamos, y estas son las medidas que se podrían o no adoptar. Tienen que tener también en cuenta de que muchos eventos públicos se están están siendo cancelados. El ingreso a las universidades ha sido atrasado. Hay un programa de clases de, eh, de idioma coreano que, tam que también es muy popular acá en Corea, que se llama el KIP. Eso también fue aplazado. Se están aplazando el mayor cantidad de actividades de índole público y de, de conglomeración de gente por este mismo motivo. Entonces, eh, usted tiene que tomar la decisión Usted tiene que eh, saber eh, lo que va a ser o no va a ser. Yo solamente estoy queriendo decirle cómo es la situación. Si es necesario que viaje, tome todas las medidas y precauciones del caso. pero que a alguien le haya podido servir este video y básicamente lo quise hacer porque hay mucha gente que me ha preguntado que quiere saber, que está planeando viajar a, a Corea o a algún otro país de Asia y el tema es ese, básicamente no generar el pánico, el miedo, porque siento que eso es muy irresponsable pero sí generar eh, conciencia, como lo dije y generar esta instancia donde se pueda dar esta información espero que este video le pueda servir a alguien y eso, muchas gracias a todos por haberlo visto y nos vemos en un siguiente video nos vemos pronto 拜拜